A punto de iniciar este encuentro en el estadio Jacinto Licea, entre Panteras Negras, el equipo local, contra Steelers México, categoría juvenil. En este momento estamos teniendo el encuentro de capitanes. del equipo de Speeders entre el número 5, 9, 69 2 y 22 equipo de Panteras Negras, el 10, el 1 y el 22. En esta ocasión el equipo que recibe es el equipo local. este encuentro ya toma el fin de número 28 se quita un defensivo sigue moviendo las piernas sigue los bloqueos ya hay un castigo ya hay varios castigos en el terreno, son, son dos pañuelos esperamos a ver qué indican los oficiales Entra la ofensiva de Panteras Negras para el, la primera jugada de este encuentro. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Una carrera por el centro y ya tiene el primero y diez. 10 yardas por avanzar y hay un pañuelo en el terreno de juego la termina siendo personal el core va está curado atrás de la línea de golpeo Después del castigo va a ser primera oportunidad, unas 10 yardas por avanzar. El pase es incompleto. Segunda oportunidad, unas 10 yardas por avanzar. O Sale la jugada, lanza el pase, es completo. Se va por los laterales. Queda unas yardas de tener el primero y 10 vendrá tercer Tercera oportunidad, me parece que son aproximadamente unas 3 yardas por, para tener el primero y 10 Dobles del lado izquierdo, sacan la carrera. Y moviendo las piernas, parece que. Parece que, parece que los que taclearon atrás de la línea de golpeo. Vendrá.. La tercera oportunidad cuarta oportunidad entran los equipos especiales ya tienes que sacar la jugada El rebote Intenta ¡Ay, ay, ay! avanzar más lladas Pero llega el número uno A taclear Atrás de la yarda 20 entra el equipo de Steelers Para su primer jugada ofensiva De este partido Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Se la nada a su corredor, pero entra a la defensiva, a taclear atrás de la línea de golpeo. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Es en contra de Panteras. Primera oportunidad después del castigo. Ahora va a ser primera y cinco. Y acaban de pedir un tiempo fuera Primera oportunidad 5 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles de lado derecho Ahora el corredor se pone de lado derecho Se la dan al corredor número 22 Se abre el hueco Y parece que alcanza a tener una, un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo y cuatro yardas por avanzar. Se la dan al corredor número 5. Tercera oportunidad y tres yardas por avanzar. Se colocan los cerrados, un cerrado del lado izquierdo. Dos corredores en la parte de atrás. Rompe la jugada Y tiene el primero y 10, sigue moviendo las piernas No lo No lo y parece que se sale En la yarda 43 Qué gran acarreo de ese número 5 Rompe la jugada del lado Izquierdo, se va por el lado Contrario Primero y 10, muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardos por avanzar, dobles de lado derecho, sacan la jugada, lanza el pase, ¡y es interceptado con el número 13! Y ¡Así responde Panteras Negras! Hay un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver si... si ...no anulan la jugada... contra de Panteras ¡Pantera! primera oportunidad 10 yardas por avanzar por el equipo de Panteras Negras dobles del lado izquierdo lanza el pase al número uno y es completo pero entran los defensivos al momento ataquea no le van a permitir más yardas ya la segundo lado Segundo y nueve, nueve yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo y un cerrado. Sacan la jugada, se la dan al número 32, corredor. Se va por los laterales. Tiene el primero y diez, juega las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dos corredores en la parte de atrás Saca la jugada Tiene tiempo el coreback, lanza el pase Y es completo Y en el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Ahora se corrucan oh, Dos receptores del lado izquierdo sacan la jugada con un número 28 el corredor parece que vuelve a tener el primero y 10 gran serie ofensiva es la que estamos viendo Y es primera y gol. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada con el número 32. Segundo y gol. Sacan la jugada. Entra el defensivo número 98. Tacle atrás de la línea de 58. Tacle atrás de la línea de golpeo. Gran jugada defensiva En el momento justo Será tercera y gol Es tercera y largo por avanzar Es tercera y gol Y largo por avanzar Parece que son 17 yardas Dobles de lado derecho Sacan la jugada, tiene tiempo El coreback, lanza el pase Y lo tenía en sus manos el receptor Hay pañuelos en el terreno de juego Que es en contra de Steelers. El tercer y gol desde la yarda 7 me parece. Se la dan a su corredor. Entran los defensivos. No se deja taclear. Pero ya picaron los árbitros. En la cuarta y gol. Cuarta oportunidad y se la van a jugar Dobles del lado izquierdo Encerrado de ese mismo lado Sale la jugada, lanza el pase Tiene al hombre y es completo Touchdown de Panteras Negras Gran jugada, se la juegan en cuarta Tienen el touchdown Abren el marcador down, Panteras Negras Viene la conversión de dos puntos El centro queda abajo, se la dan al corredor número 28 que rompe algunos tacleos Y entra a la zona de anotación Gran serie ofensiva es la que estamos viendo El marcador actual 8 puntos, banderas negras, el equipo local, 0 puntos, Steelers México. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con el corredor Entre el defensivo y parece que no va a permitir muchas yardas Da segundo down Segundo down, 12 yardas por avanzar Sacan la jugada, se la dan al corredor Intenta quitarse al defensivo y llegan los demás y taclean atrás de la línea de golpeo da tercer down Tercer down Parece que son unas 14 yardas por avanzar, se la dan a su este corredor Intentan ir por la banda pero vuelven a llegar los defensivos No van a avanzar, Y la cuarta oportunidad Entran los equipos especiales, es cuarta oportunidad Hay un castigo en el terreno de juego Esperemos a ver qué indican los oficiales En contra de Panteras me parece Después del castigo Panteras inicia desde la yarda 29 Saca la jugada Dobles del lado derecho Ya tiene presión Y es capturado el coreback Parece que tiene, perdió el balón No, ya había terminado la jugada Gran jugada defensiva de Steelers México Segundo down y largo por avanzar Sacó la curada una, una carrera Le vuelve a llegar el defensivo Y no va a avanzar muchas yardas Vendrá tercer down Tercer down y largo por avanzar Para Panteras negras Ahora tenemos dobles del lado izquierdo Hay un pañuelo en el terreno de juego Sueltan, vuelan los pañuelos Es en contra de Panteras Jugada, lanza el pase, por poco es interceptado, entra cuarto down. Entran los equipos especiales, es cuarta oportunidad. oportunidad para el equipo de Steelers México dobles del lado derecho un cerrado del lado izquierdo Sacan la jugada con el corredor una jugada por el centro se abre el hueco parece que tiene unas 6 yardas de avance la segundo down segundo down 3 yardas por avanzar misma formación sale la jugada parece que no va a encontrar muchas yardas para avanzar en la tercera down tercer down tres yardas por avanzar Con el número 5 Y entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo ¡Sí! Cuarta oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Muy buena jugada, tiene el primero y 10 y mucho más. No lo van a tacalar. Sigue moviendo las piernas, llega a la 30, a la 20, a la 10. Y se queda cerca de anotar el touchdown. ¿Hay un castigo? Acaba de volar un pañuelo. Primera y gol. A dos yardas de tener el touchdown. el touchdown, touchdown Panteras Negras en el intento de conversión sacan la jugada con el corredor y es buena El actual, 16 puntos para el equipo de local Panteras 0 puntos para Steelers Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Panteras Hay un pañuelo Parece que va a ser en contra de Steelers, sí Se va a repetir el primer down, ahora hace primer de 15 yardas por avanzar. Tienen que sacar la jugada ya, si no va a haber retraso de juego. Sacan la jugada. Tiene presión el coreback, la, la termina siendo personal. Tiene el primero y 10. No, parece que se acerca a tener el primero y 10, era primero y 15. Queda 4 yardas de tener el primero y 10 Entra a segundo lado El oficial indica que le restan dos minutos a este encuentro Para llegar a la mitad del juego Dobles del lado izquierdo Del lado derecho encerrado cerrado del lado izquierdo Saca la jugada con el corredor por el centro Tercera y dos yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. ¡Lanza el pase! ¡Es completo! Sigue moviendo las piernas, llega a las cinco y es Pox Down. Steelers, aunque hay que ver porque hay un pañuelo. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver si no anulan a Lula la jugada. Es ¡Touchdown! ¡Los Steelers! Tiempo pedido por el equipo de Steelers. Viene el intento del punto extra. Entre los defensivos Y no permiten Ningún punto Marcador actual 16 puntos Panteras negras 6 puntos Steelers Marcador, play pro. Sí, en los bloqueamos. El número 28 tiene un hueco. Se acerca de la yarda 50. Gran acarreo del número 28. Primera oportunidad 10 yardas por la izquierda. Sale la jugada lance el pase es completo con el número uno. ¡Ah, dale, ¡Pero saquean! ¡Ah, diez. tener el primer Iniciamos el tercer cuarto, el marcador actual 16 puntos panteras negras, 6 puntos estilo de México. <risa> Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho. Saca la jugada, se la dan al corredor número 22. Intenta buscar el hueco. Logra obtener unas 4 yardas. Segundo, segundo y siete por avanzar Sacan la jugada Tiene presión el coreback Termina siendo la personal Tercer down y dos yardas por avanzar Saca la jugada con su corredor número 5 Encuentra el hueco le parece Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Solo un corredor Del lado izquierdo Tiene presión el coreback Entran los defensivos la termina siendo personal le sacan del terreno de juego hasta segundo dado sale del terreno de juego el número 75 de panteras negras esperemos se encuentre bien ya lo están atendiendo se come 9 yardas por avanzar saca la jugada lanza el pase y es incompleto el balón pero no pudo bajarlo venga tercera no. sale del terreno de juego el número 58 de Steelers esperemos se encuentre bien tercera y nueve yardas por avanzar <tose> dobles del lado izquierdo sacan la jugada lanza el pase es completo con el número uno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 Avances de una yarda, me parece. Entra segundo. ¿no? Se salió antes y es segunda y doce por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Entran los defensivos y taclean atrás de la línea de golpeo. No van a permitir avance. La jugada de los defensivos. Número 61 y me parece que es el número 50. Tercer Tercero y largo por avanzar. Dobles del lado derecho, un cerrado del lado izquierdo. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Entre el número 75 defensivo y el número uno ataclear atrás. En la línea de golpeo. Hay pañuelos, esperamos a ver qué indican los oficiales. Es en contra de Panteras Negras. Tercera oportunidad y 12 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Prefiere patear. El tercer down. Vendrá la ofensiva Vendrá la ofensiva de Panteras Negras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Movimiento del número 22 Sale la jugada con el número 32 ¡Tiene el primero y 10! ¡Ya jugada! Se abrió el hueco completamente y no. Los defensivos no lo pudieron taclear ¡Tiene el primero y 10! Panteras Negras. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. O Sale la jugada con el número 21, pero entra... El defensivo número 77 y taclea atrás del anillo de golpeo. Segundo down y largo por avanzar. O Sale la jugada, tiene tiempo el coreback. la termina siendo personal no lo taclean alcanza a recuperar algunas yardas es la tercera tercer y largo por avanzar son casi 15 yardas dobles del lado izquierdo y un cerrado también de ese mismo lado, lanza el pase con el número 10 es completo Cuarta y ocho por avanzar. contra los equipos especiales. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto, cuarto. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Dobles del lado derecho, saca el pase. Y es completo con el número 23, pero... En el tacleo Le quitan el ovoide Alcanza a recuperar también el, el jugador de Steelers Está lastimado, está tocado el número 32 Ya entra el equipo médico Para revisarlo Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Lanza el pase y es... Completo, lo tenía en sus manos Y era segundo down. Segundo y 10 yardas por avanzar Tiene presión el coreback, lanza el pase, es completo con el número 10 Llega el defensivo al momento a taclearlo en La tercer down. Tercera y nueve yardas por avanzar. Lanza el pase y es interceptado por el número 22. Gran lectura del defensivo. Pero parece que los dos al contacto o al, o al caer se lastimaron. están los médicos al momento ayudándolos primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo lanza el pase es completo con el número 13 hay un pañuelo en el terreno de juego ya tiene el primero y 10 pero vamos a ver qué, qué dicen los oficiales en contra de Panteras Negras. Después del castigo se repite la primera oportunidad, ahora es primero y 15, se la dan a número 28. Encuentra el hueco y parece que vuelve a tener el primero y 10. Hay un lastimado, ya entran en a atenderlo. Segunda y dos yardas por avanzar Parece que tiene el primero y diez Hay un castigo Y es en contra de Panteras Negras Segunda oportunidad después del castigo. Lanza el pase, es completo Estudio. con el número 10. Se quita un, tac, un tacleo y tiene muy buen avance. Recupera yardas y parece que va a ser tercera y es Tercera y nueve por avanzar. Saca la jugada, tiene presión el coreback. Lanza el pase y es incompleto. No hay hombre y parece que no había hombre cerca. ¿eh? Otra cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Y hay otro pañuelo en el terreno. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Se la dan al corredor Número 5 Tiene un avance de un par de yardas Vendrá segundo ser un lugar Segunda y 9 yardas por avanzar misma formación sacan la jugada el corredor intenta irse por las laterales la tercera tercera y cinco yardas por avanzar Lanza el pase, es completo con el número 10. Llega el defensivo y no va a permitir más yardas a partir de la captura. El oficial indica que regresan dos minutos a este juego. Cuarta oportunidad. 50 de, de, del equipo de Panteras acaban de descalificar en el juego es primera oportunidad y 10 yardas por avanzar entre el defensivo no pudo ejecutar la taqueada un avance de unas seis yardas vendrá segunda oportunidad Segundo y cuatro por avanzar. ¡Venga, ya está! ¡No pasa! ¡Túratelo! ¡Ve, ve, ve! La termina siendo el corredor. Se queda cerca de tener el primer y el diez, tendrá y parece que dicen que es primero y diez me pareció que me quedó cerca pero bueno es primero y diez, muevan las cadenas Ven, espera, no pasa. primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo y un cerrado de ese mismo lado ¡Puro Sacan en centro, Aldo. con de Steelers con esa jugada acaba este encuentro y así acaba este encuentro con el marcador de 16 puntos Panteras Negras 6 puntos, Steelers México. Gracias por sintonizarnos.